sobre este beat, extremas originales, estilos que crean y de envidia, nos sobra todo por estar aquí, haciendo sentir que tú no puedas contra mí, me sobra el viento y mil veces el talento, no compares mi flow con tu monería no hasta peso con eso, de, de cultura ya soy preso, peso de la música, cada verso mi expreso, yo sé que me escucha hasta que le caigo mal, le va mi materiales, algún algún desastre verbal, a mí no me sus me inspiran a cantar y a mejorar Oh, flow de tuna, casi como una bomba Explota, remota, no le encuentro la forma No tengo la esencia, guerra, la fragancia Guarda en la distancia, no cuida inclemencia, clemencia Me quiere parar, no los voy a dejar tratar de tirar, me quieren superar Los no fáciles siglos no se van a tirar, yo yo depende, no me puedes dejar y quieren vibrar claro, los voy a pisar No van a poder superarte me Me vuelven los problemas, no rimar Siempre para frente y nunca separar Sepas eh, que eh, es el Jackman.